señores estudiantes en este video vamos a revisar las partes fundamentales y necesarias para que ustedes tengan un buen estudio de, la, de gramática en este caso de gramática 1 vamos a iniciar con el estudio de oración y frase para ello es muy necesario que ustedes empiecen por observar en este caso los siguientes ejemplos manantiales celestes días de invierno tardes otoñales niños tristes luego de observado estos ejemplos que hemos propuesto empecemos por fundamentarnos en el conocimiento de lo que son las frases y oraciones ustedes de la lectura comprensiva y atenta que tienen algunas definiciones en el texto básico aquí se les propone una más se conoce que en una oración encontramos la presencia de la siguiente estructura sintáctica veamos sujeto verbo y complemento entonces en los ejemplos citados corresponden a Oraciones o frases? Bien. Del conocimiento general y analizando las partes de los ejemplos, deducimos que se refieren a frases. ¿Por qué? Porque en los ejemplos citados estos carecen de un verbo, de un verbo conjugado. Y ahora me voy a referir dentro del sujeto hay las clases de sujetos como ustedes pueden observar en el texto básico y en la guía didáctica de lo que he impartido las clases a distancia veo que tienen a veces dificultad en reconocer lo que es el sujeto cero miren ustedes ya la palabra mismo dice sujeto cero el cero como cuando es a la izquierda como que no existe verdad bueno entonces existen oraciones sintácticamente impersonales en las que el sujeto no aparece ni es detectable mediante huellas o relaciones referenciales no interesa conocer cuál es el sujeto por ejemplo habrá elecciones hay pocos invitados Miren ustedes, observen, en las oraciones propuestas observamos que el sujeto no aparece ni es detectable. Continuemos. En lo referente al sujeto incomplejo, dentro de las clases de sujetos existe también una clasificación que es referente al sujeto incomplejo. ¿Por qué decimos o cómo lo definimos a este sujeto incomplejo? porque este no lleva complemento alguno ejemplo la dama pasea por los campos parisienses el ciprés atrae a las aves en cambio en el sujeto complejo sea las mismas oraciones que cité hace un momento si a estas oraciones las enunciamos así, observen ustedes, la dama de las camelias pasea por los campos parisienses, el ciprés de mi casa, de mi casa, atrae a las aves. Entonces ustedes ya notan la diferencia entre el sujeto incomplejo y ahora el sujeto complejo, ¿verdad? Entonces, del observado se desprende que en las oraciones propuestas cada una tiene su complemento. En el caso de la dama sería de las camelias y en el caso de la oración propuesta el ciprés de mi casa. A este tipo de oraciones se las denomina oraciones con sujeto complejo espero que en esto de las clases de sujeto tanto en complejo como complejo ustedes hayan podido quedar claros en esta clasificación de ejemplos de igual forma ustedes tienen todo lo referente a las clases de sujetos tanto en la guía didáctica como en el texto ejemplos propuestos para que a ustedes les facilite el estudio Finalmente termino con una frase que creo que los va a animar, a motivar a seguir adelante en su estudio. Lo importante en la vida no es superar a los demás, sino superarnos a nosotros mismos. Anónimo. Gracias.